qué te has creído que me había olvidado de ti? ¡No! Déjenme quieto, por favor, nadie se meta Que yo solito resolveré mi problema Déjenme quieto, que es problema de ella y yo Y la opinión de terceros se envenena Mama Están juego. jugando con la paciencia de un hombre Y es peligroso si esta se desencadena y nadie es nadie para juzgar mi conducta Que lo haga Dios, y me ponga mi condena Hoy la titula del barro yo hago el de una cadena Llevando chiste en mi esposa, que no le da pena Porque no tendrá el valor, de contarle a mi morena Que se compartió conmigo una romántica cena yeah, yeah, Juan Carlos Alviares Soy serena, y llevo mis travesuras Soy yo quien pago mis penas DJ Juan Carlos alfiaré.